Bienvenido en Football Therapist, mi canal, y bienvenido es en este primer episodio de, de la serie Red Bull Football, donde voy a presentaros los diferentes clubes de la marca Red Bull, tanto como su, su historia y su rol en el, en el grupo. Pero antes de empezar, me gustaría recordar que el, el objetivo de una sociedad comercial como Red Bull es crear ganancia, lucro, en, en parte generando ventajas, o sea, rendimiento de inversiones que son. De, esos clubes comprados o fundados por Red Bull. Y para que un club de fútbol sea rentable, hay varios caminos para alcanzarlo. El primero es tener éxito mediático. Eh. Es, en mi opinión, la estrategia por la cual Red Bull optó nada más adquirir un, un club en, en Nueva York en 2006, puesto que esto a, haya permiti permitido unos años más tarde hacer, hacer llegar estrellas mundiales eh en este nuevo club de los New York uh, Red Bulls, en, en las personas de Juninho, Rafael Márquez y sobre todo Thierry Henry. Esos diferentes traspasos a, a costo cero o muy bajo mejoraron seguramente el equipo, quizás también por haber, uh, también convenciendo, por haber convencido a otros jugadores de, de unirse al equipo. Pero lo que está seguro es que esos traspasos atrajeron aficionados y, y, y patrocinadores, lo, lo cual hizo que se hablara de la marca, tanto en, en toda Nueva York como en los Estados Unidos. Desde un punto de vista publicitario, asociar Red Bull con esta clase de, de jugadores seguramente le, le permitió a la marca vender una cierta cantidad de, de látex de su refresco energizante, ¿no? Pero después del paso de estos jugadores estrella, hace ya unos años atrás, eh, ningún otro gran jugador se ha ido a los New York Red Bulls para, para terminar su carrera allí. Y también este de, es, de eh, es de manera general un, un fenómeno que, que se fue apagando en la MLC. Y hay varias razones que, que explican este cambio. La primera es que la MLC eh, estableció diferentes reglas para evitar el endeudamiento de sus clubes y favorecer eh, el desarrollo de, de jugadores locales, como lo, lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de tener un número límite de, de sueldos importante por equipo. Incluso estos están li, limitados. Eh, y bueno, la segunda razón es que ciertos clubes, pienso en, en particular en los de, del Golfo Pérsico, eh, son capaces de proponer mayores sueldos para invitar varios jugadores bien conocidos a, a pasar las últimas temporadas de su carrera allí porque esos clubes no necesitan estar rentables. Ciertos propietarios son, son tan ricos que se pueden permitir divertirse atrayendo con un sueldo enorme jugadores como como Vanega, Gómez, Chovinco, James, eh, Xavi, Cazorla que no van a, a generarle mucho dinero en, a cambio por, por la falta de, de interés de, de la gente por, por estas ligas. Eh, bueno, estas dos razones explican por qué los New York Red Bulls eh, cambiaron esta estrategia original para centrarse en, en jugadores jóvenes que, que luego podrán ser vendidos. Y no sin éxito, ya que han tenido algunas veces resultados muy positivos en la MLS estos últimos años, lo cual es difícil teniendo en cuenta que cada vez hay más competitividad en, en esta liga, ya que el grupo austríaco no, no es el único inversor que haya visto en esas franquicias una buena oportunidad de, de mercado. De hecho, las plazas son muy preciadas y hay una nueva franquicia casi cada año. No obstante, Nueva York no es la primera ciudad en la cual se implementó el grupo Red Bull en el fútbol, puesto que esta primera no podía ser otra que, que Salzburgo, una ciudad austríaca en, en la cual están basados el grupo Red Bull y su CEO Dietrich Mateschitz, pero esta elección del, del corazón por la ciudad de, de Mozart implicaba una estrategia Diferente de la que fue originalmente puesta en práctica en Nueva York, ya que no muchos jugadores grandes quieren terminar su carrera ahí, en, en contrario a los, estados, eh, a, a los Estados Unidos. Efectivamente, no se, no se habla inglés en Salzburgo y allá no hay NBA, ni fútbol americano, béisbol, ni, ni rap americano, que suelen ser argumentos capaces de, de atraer a estos jugadores que ya quieren disfrutar de la vida también en otros lugares que, que en la cancha eh, de fútbol. Y Red Bull ni siquiera necesita éxito mediático en Salzburgo y, y en Austria, porque la, la marca evidentemente ya estaba muy conocida allí. Eh, bueno, así que en, que en Salzburgo, Red Bull buscó desde el inicio éxito deportivo con un club que ya estaba en primera división nacional cuando fue comprado. Eh, llegaron muy rápidamente a ser campeones de de Austria bajo los órdenes de, de Trapattoni, una, una contratación que simboliza justamente estas ganas de, de éxito deportivo inmediato por, por parte de Deadpool. Sin embargo, ser campeón de Austria es todo lo, lo que el club podría aspirar a nivel deportivo, puesto que no es una liga que va a atraer buenos o, o muy buenos jugadores, porque estos no tienen garantía de participar en, en competiciones europeas, ya que Salzburgo necesita primero pasar por varias rondas eliminatorias complicadas cada verano. Con este éxito deportivo limitado al nivel nacional y esto sin grandes jugadores, el club no parecía poder llegar a ser rentable. Esto Red Bull lo ha entendido pronto, así que decidió centrarse en la formación eh, porque si uno no puede atraer grandes jugadores hay que crearlos, lo cual también permite esta rentabilidad a través de, la, de las ventas. ¿no? Con ese objetivo en mente, Red Bull adquirió en 2007 un, un club de una división inferior en Sao Paulo, un lugar estratégico, ya que numerosos talentos brasilianos proceden de esta ciudad. Y además de este Red Bull Brasil, el grupo también compró una cantera en, en Ghana en 2008, aunque hay que admitir que... Red Bull no ha tenido mucho éxito con los jóvenes durante sus primeros años en el fútbol, ya que solo dos jugadores de Red Bull Brasil han alcanzado eh, el primer equipo del Salzburgo, que son Ramayo, que está actualmente en el PSV, eh, PSV eh, mientras el, el otro es Coronel, un portero, y como ningún jugador de la cantera en Ghana logró imponerse... En Austria, esta, esta cantera africana fue vendida en, en 2014, lo, lo cual des, demuestra que las inversiones que no rinden son condenadas a desaparecer. Y en la cantera del Salzburgo, durante esos primeros años de la edad del Bull, solo dos jugadores notables que son Ilshanka y Hinterweger alcanzaron a imponerse en el mundo profesional. Una de las razones de este pequeño fracaso es que el salto hacia el primer equipo estaba bastante complicado, en parte por la diferencia que, se había, eh, que había en el, el estilo de juego, ¿no? En esa época había entrenadores neerlandeses que enseñaban el juego de posición en la cantera, mientras no era sí o sí el caso en, en, el, primer, en el primer equipo, ¿no? Pero todo esto cambió en 2012 con la llegada del famoso Ralf Ragnick como director deportivo, y... Rangnick no fue nombrado solamente en Salzburgo, sino también en Leipzig, donde el club compró un club de, de Liga Inferior en 2009. Leipzig fue la ciudad elegida, sobre todo porque había la posibilidad de adquirir el gran estadio de, de la ciudad. Un deseo que dice mucho sobre las intenciones de, de Red Bull con el Leipzig. Es el club que aspira al éxito que, que no es alcanzable con el, con el Salzburgo. De hecho, eh, jugando en la Bundesliga sí que permite luchar con los más grandes y atraer jugadores de clase superior. Pero, pero está el, el fair play financiero y Red Bull parece preferir crecer poco a poco y, y evitar así gastar dinero. ¿no? Y para tener jugadores de calidad que, que son ase asequibles, eh, un buen camino es fichar en ligas menos importante, donde los precios eh, son más bajos. Con esta idea es una, es una bendición tener un, un club como el Salzburgo para el Leipzig, eh, puesto que como Ragnick trabajaba para ambas entidades, conocía muy bien a los jugadores del, del Salzburgo y podía así reducir el, mar, el margen de error a, a la hora de fichar. Y como también conocía el contexto del Leipzig, Seguramente era más fácil convencer a estos jugadores del, del Salzburgo a, a dar el salto hacia Alemania en vez de, de quedarse en Austria o unirse a otro equipo. Así que, en parte con esta idea, eh, Rangnick introdujo algo en, en Leipzig y en Salzburgo que iba a beneficiar a ambos clubes, una identidad de juego. Eh, estas ganas de, de robar el balón, en particular directamente después de una pérdida para luego ir hacia el arco rival lo más rápidamente posible, y esto sin que importara el resultado, pues que es el, es el origen de, de todo esto. ¿no? Esta identidad, Red Bull, es la clave del éxito deportivo del Salzburgo eh, estos últimos años, ya que es un club que depende y puede depender muchísimo de sus canteranos, porque los principios de, de juego son iguales en todos los equipos del club, eh, desde lo, lo, los más pequeños hasta el primer equipo. Es por eso que resulta más fácil adaptarse allí, en el primer equipo, para un, un canterano, eh, lo cual explica por qué el club se puede permitir vender varios jugadores titulares de su, de su once cada año, sin que esto les perjudicara de verdad. Y es justamente lo que busca el Salzburgo. Seguir teniendo éxito en, en Austria y seguir vendiendo cuantos más jóvenes cracks posible para generar dinero. Y como Leipzig tiene el mismo estilo de juego, los jóvenes de Salzburgo representan para ellos la, la perfecta oportunidad de fichar por, por un precio correcto a buenos jugadores que, que incluso se pueden adaptar rápidamente por el estilo. Y comprar jugadores de más o menos 22 años del Salzburgo también significa que estos podrán ser... Ser vendidos eh, casi en cualquier caso, igual si rinden bien o mal, porque hasta hasta después de una de unas temporadas en el en Leipzig seguirán siendo bastante jóvenes, 25 años, diría, y a esa edad eh, es, general, es generalmente fácil vender a, a un jugador. Es por eso que tenemos a varios jugadores que pasaron primero por el Salzburgo, algunos de préstamo. Antes de irse luego al Leipzig, Gulagsi, eh, Hannes Wolf, Sabitza, Leimer, Ilzanka, Upamecano, Navigator, Campbell, Chobochlai, Haidara, Juan Yichan y también Jesse Marsh, el ex entrenador del Leipzig, dieron el salto del club austriaco hacia, hacia el club alemán. En el sentido contrario, encontramos al actual entrenador de, del Salzburgo. Jaisle, que entrenó primero en la cantera de Leipzig, luego en la de Salzburgo, antes de tomar las, las, las riendas del primer equipo austríaco el último verano. De hecho, todos, esos, todos estos nombres encarnan esta conexión eh, Salzburgo-Leipzig. 2012 eh, es entonces el año del cambio en, en Red Bull y aunque Ralf Rangnick ya no es director deportivo del Rasenballsport Leipzig y del FC Red Bull Salzburg desde 2015. esos dos clubes han seguido siendo eh, exitosos con continuando el trabajo que el alemán había empezado eh, en, en Salzburgo. Está, está por, eh, por ejemplo el, el director deportivo Christopher Freund que hace un buen trabajo y si vemos lo, los diferentes eh, si vemos a los diferentes entrenadores que, que ambos clubes han tenido desde 2012, pues se nota una cierta continuidad a través de estas contrataciones, aunque Ragnick se, se fue entre tanto. En Salzburgo se han sucedido desde 2012, uh, Roger Schmidt, Adi Hüter, Peter Zeidler, Oscar García Junient, aunque este es más de juego de posición o de ubicación, eh, tenemos luego a Marco Rose y su asistente René Marich, Jesse Marsh y ahora Yaisle. Y en el Leipzig también tenemos esta identidad de, de juego, de Red Bull, que, que nos viene a la cabeza cuando miramos a, a los entrenadores que pasaron ahí esos últimos años. Ralf Rannick ha eh, mismamente entrenado dos veces el equipo, una vez con Jesse Marsh de, de asistente, pero también han estado... Hasenhüttl, Nagelsmann y ahora Tedesco, sin olvidarse de, de Jesse Marsh, que, que ya cité antes. Y hablando de Jesse Marsh, lo que es curioso es que justo antes de venir a, Eur a Europa, era entrenador del New York Red Bulls. Eh, de hecho, solamente he hablado hasta aquí de los vínculos entre Salzburgo y Leipzig, desde el paso de, de Rangnick en 2012. Pero hay que saber que en ese mismo año otra llegada fue importante para el, el grupo Red Bull y es la de Gérard Rouillet, el ex, el ex entrenador francés. Fue, fue justamente contratado como director del fútbol y su rol era, era establecer esta identidad eh, Red Bull más allá de, de Salzburgo y, y de Leipzig. Hacía de, de enlace entre todos los clubes Red Bull. También toca mencionar a Pérez Paul Mitchell, uh, otro director deportivo que, que trabajó entre 2019 y 2020 para los New York Red Bulls um, y para el club brasiliano de, de la marca. Pero bueno, todo esto para decir que en casa Red Bull hay esta voluntad de, de tener un estilo de juego idéntico en estos diferentes clubes y como consecuencia, Jesse Marsh uh, no es el único en haber pasado por varios clubes Red Bull que no sean solamente Leipzig y el Salzburgo. Ya he citado los jugadores Ramallo y, y Coronel que dieron el salto al, al club austríaco desde el Red Bull Brasil y ese mismo Coronel acaba justamente de firmar para los New York Red Bulls eh, precisamente en procedencia del Salzburgo. Y hablando del, del club estadounidense... Tenemos a dos jugadores que ya han sido fichados por el Leipzig en Tyler Adams y Caden Clark. Y si miramos a los entrenadores, pues podemos citar a Gerard Struber, ex-entrenador de la cantera del Salzburgo, que, que dirige ahora a, a los New York Red Bulls. Todo esto para decir que esa identidad de juego, eh, Red Bull, facilita la, la adaptación de de los entrenadores y de los jugadores que ya han pasado por un club del Grupo Austriaco. Y aunque llega Huyen se nos fue en 2020 y, y que Ralf Rangnick también dejó definitivamente el Grupo Red Bull ese, ese mismo año, después de haber vuelto para, para ejercer de director deportivo durante 12 meses, pues pienso que el grupo de Red Bull tiene buenas oportunidades de tener éxito deportivamente en cada uno de sus clubes, desarrollando esa, esa identidad de, a nivel del juego. Y una de las mejores maneras de, de alcanzarlo seguramente es imitar el trabajo que se hace en, en el Salzburgo. Es allá que, que Red Bull tiene su mejor cantera, si miramos a, a los jugadores que pasaron por ahí, y no es azar, ya que, como ya he dicho antes, el primer equipo depende casi completamente de los canteranos. De hecho, eh, esta cantera tiene una red de, de scouting extraordin extraordinaria que le ha dado lo, los mejores jóvenes de África, de, de América de, y de Asia, además de los europeos, y según yo... Sería seguramente posible repartir ese, ese trabajo en, entre los diferentes clubes Red Bull. Um, hay, aquellos que están en Nueva York podrían concentrarse, por, por ejemplo, únicamente sobre la, la zona América del Norte y América Central. El club brasiliano Red Bull Bragantino, que siempre se está volviendo más importante desde su compra en 2019 y su fusión con con el Red Bull Brasil, pues este club podría centrarse en la zona de América del Sur. Ahora bueno, es verdad que la cantera del Leipzig parece un poco condenada a quedarse en la sombra de, de la del Salzburgo, que ya ojea en todos los lados, los lados de Europa, incluso en Alemania. Pero sí que creo que hay posibilidad de, de encontrar un acuerdo sobre este tema, aunque Salzburgo tiene que seguir teniendo la prioridad ya que es muy difícil dar el salto desde la cantera de Leipzig uh, hacia el primer equipo Porque no hay ningún equipo B Y el último es, es la Sub-19 Y el salto entre Bundesliga Sub-19 y Bundesliga Profesional es enorme Sobre todo eh, cuando el primer equipo es tan ambicioso como, como el Leipzig Que es el mejor club Red Bull, um, o al menos hasta ahora Ya que ya hubo rumores según las cuales eh, Red Bull sería interesado en comprar otros clubes de, de otros países tendremos que seguir todo esto de cerca entonces para concluir soy muy optimista en cuanto a estos clubes Red Bull tanto para los cuatro actuales como para los demás si se vienen otros algún día puesto que sea un nivel de scouting o del trabajo de desarrollo de los jugadores y, y de su equipo todos estos clubes eh, Red Bull podrán seguramente aprender del Salzburgo. Y este trabajo que se, hay, que se hace allí, en, en Salzburgo, será justamente el tema de mi próximo vídeo. Así que, si no, si no te quieres, si no quieres faltar nada de, de los secretos eh, del éxito del club austríaco, te invito a abonarte a mi canal de YouTube, eh, pero también a mi Twitter y a mi Instagram, y... Si te gustó este vídeo puedes darle a like, decírmelo en, en los comentarios y compartir el vídeo ya que me ayudaría un montón más que, más que, que lo crees. ¡Chao!